¿Tienes planes? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Te echamos un cable? ¿Te echamos un cable? Estaba sin trabajo y tampoco podía irme fuera a estudiar. Yo sufría mucho por mis padres. Me sentía desmotivado porque. Estaba estudiando algo que no quería me echaban la culpas de que era una carga para ellos eran interminables no me gustaba nada no sabía realmente qué hacer con mi vida y antes estaba desempleada yo estaba desempleada y la verdad que no me encontraba bien conmigo misma aunque estuviese buscando trabajo en activo agobiada estaba desempleada llevaba ya unos meses sin encontrar trabajo y la verdad que no estaba bien los trabajos en los que yo he estado trabajando, obviamente, pues no, no han resultado ser de mi agrado. Y no, no he estado bien. Me sentía agobiado, triste. La verdad es que mi experiencia laboral ha sido bastante mala. La casa se me caía encima, me, me planteaba muchas cosas. Y tuve una racha mala, en la que no sabía bien qué es lo que, qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que quería hacer. Un grupo de familiares y amigos, mi majete, pues me hablaron del centro de formación CEAT. Pues mira, está aquí en la calle Campo, encima estaba en tomelloso me vino muy bien y bueno, pues no me arrepiento de nada, sigo aquí. Me llegó un mensaje de WhatsApp y era publicidad de CEAT, de sus cursos. A partir de que empecé a hacer los cursos en CEAT, no me siento como antes, estoy feliz. Eh, la, me ha cambiado un poco la vida, puedo llegar a, a ser alguien más. Y estoy contenta porque lo que estoy aprendiendo en el curso creo que me va a servir mucho para mis objetivos en cuanto a futuro. Ahora que estoy haciendo este curso, pues me siento más motivado. Me siento alegre, me siento diciendo que tengo, que tengo esperanza para el futuro, para sacar algo. Lo que es, es un futuro, es terminar haciendo algo de lo cual me siento cómodo y orgulloso. Me siento... y muy contenta por con hacer este curso porque al fin y al cabo me mucho empecé con la rutina del curso aprendí cosas que, que me encantaban cosas que desconocía no y conocía compañeros y compañeras nuevos y he pasado ratos buenísimos he pasado con mucha risa he aprendido un montón y fue una experiencia estupenda cuando yo venía venir al curso siento alegría y satisfacción por haber encontrado el curso que quería me gustaría verme con mi es el curso que estoy dando ahora, de informática, programadora. Ahora me siento contenta, cómoda. Siento que estoy aprendiendo cosas nuevas que antes pensaba que sabía, pero en realidad no. Y me sirve mucho para mi día a día con las redes sociales. Y al día de hoy estoy haciendo algo de lo, que, de lo que más me gusta, de lo que más me apasiona, que es formar a las nuevas generaciones, dar clase a mis alumnos uno están buenos con estos. El curso de comunidad Y soy feliz. Y la verdad que de hoy soy muy feliz. Y es en gran parte por haber hecho caso a ese WhatsApp que llevo. Y haber realizado este curso un detalle tan pequeño me ha cambiado la vida.